Saludos, soy Israel Vanguera, soy abogado y técnico en Sistema Avanzado eh, Me pueden hacer cualquier consulta acerca de derecho o lo que concierne al sistema En esta hora les voy a mostrar cómo hacer para recuperar un archivo eh, de Word que ustedes cerraron sin guardar aún después de transcurrido eh, un lapso de tiempo de 5 días Entonces yo he creado un archivo para pruebas lo cerré sin guardar, que se llama justicia, ya hace 5 días. Entonces, vamos a recuperarlo y también vamos a crear uno en este mismo instante y lo vamos a hacer. Entonces, vamos allá. Vamos a abrir Word. Se supone que vamos a escribir, vamos a escribir YouTube. Escribimos YouTube. Esto solo es una prueba, ¿no? Y por cuestiones de la vida eh, se, se cierra el archivo, lo cerramos y le dimos clic en no guardar. Entonces, eh, como el archivo no se guardó en ninguna parte, pero lo necesitamos eh, recuperar por lo que es un trabajo muy extenso y no queremos repetir todo. Entonces, ¿qué, qué es lo que debemos hacer? Vamos a iniciar Word eh, de forma normal, predeterminada. Cuando estemos aquí, que nos aparece este archivo en blanco vamos a dar clic aquí en archivo y vamos a dar clic cuando estemos aquí en archivo miren abren Word dan clic en archivo y se vienen hasta acá abajo mira aquí se recupera el documento sin guardar dan clic aquí y entonces se fijan en la fecha hoy es 10 y el archivo que nosotros creamos ahora tiene por nombre, nosotros escribimos Youtube, entonces como aquí No sale el, el, el título Como tal, ah no, aquí sí está, aquí está Youtube, aquí está Pero si no sale título, como en, como en Este caso que no pare, eh, está que sale Esto, miran la hora Por ejemplo, aquí miren esta hora Este que dice Youtube Fue a las 11 y 3, ya son las 11 y 4 Entonces fue aquí, fue este Damos clic allí y vamos a darle Clic en abrir entonces les va a salir esta opción para que guarden el archivo por precaución y es esto lo que escribimos en YouTube. Entonces le damos clic en guardar. Vamos a mandarlo a escritorio. Y vamos a ponerlo así normal. Miren que aquí está lo que escribimos. Entonces vamos a borrar esto. Así se recupera. Entonces vamos a ver qué escribí yo hace cinco días. Entonces vamos a abrir Word. Hace 5 días escribí. Vamos a darle clic otra vez aquí y archivo. Vamos a recuperar nuevamente. Igual el de YouTube aparece aquí. Miren, aunque lo eliminé y aún apare así aparece aquí. Hace 5 días este. Miren, día 5 y hoy tenemos 10. Entonces vamos a dar clic allí. Vamos a darle clic en abrir y vamos a darle clic aquí. Bueno, no, no lo vamos a guardar. Miren que aquí sale. Eh, justicia pues que yo lo separé porque necesitaba hacer algo pero no obstante lo dejé para este tutorial porque para probarle ya sabemos que esto ha pegado no? pero yo lo creé así porque lo necesitaba para algo que estaba haciendo en Adobe After Effects pero lo, guard lo cerré sin guardar y miren que lo pude recuperar entonces de ese modo pueden recuperar archivos que, que cierren sin guardar, eso ha sido todo por hoy, no olviden de Comentar y suscribirse si así lo desean. Chao.